A, a este programa interesante este programa está buenísimo, Kenny yo estoy loco por verlo en las redes a mí me encanta ver las la, la reacciones de, de, de los de los, de, de los fanáticos en las redes y en los seguidores, yo estoy loco ya está? que se suba, que entonces oh, yo estoy loco, vamos a ver los comentarios de las de las personas así que, no, está sumamente interesante el programa, que estamos aquí con nuestra amiga Kenny Valdés directamente desde Santo Domingo Yes! Kenny, que, eh, en, el ulti, en este último tema, saben uh -huh. que las redes sociales es una plataforma para muchos trabajar, otros para Rech. promoverse, pero han sido muy criticados eh, en las figuras eh, que se benefician eh, por la forma en que ayudan y lo uh -huh. publican en las redes sociales y muchos dicen que no lo hacen de la manera de corazón o a veces o, o están humillando a la persona. Eso dijo sí. Sergio Vargas. Eh, y y lo más criticado han sido como personas como Alessandra Vipi, Al Alfa, eh, personas que han hecho algunas ayudas y más artistas, no tengo el nombre en mente, pero las personas no ven el gesto, lo que dicen es por qué lo suben, por qué publican eh, eso en las redes sociales. Mira, es un arma, para serte muy honesta, eh, no es la primera vez que vemos... La participación o la publicación en este caso, porque estamos hablando de los medios de comunicación y las redes sociales, en que cuando un artista do, hace una donación o, o da alguna ayuda, y por ejemplo, antes que entrara la pandemia, recuerdo yo la publicación que hiciera de San Francisco de Macorís, mi querido Don uh -huh. Miguel, el cual yo aplaudí cuando le regalaron la casita y le amoblaron la casita a la señora Juana, si mal no recuerdo. Entonces son de las cosas porque hay que, hay que recordar que hay marcas que con la condición de darte o facilitarte una donación, no digo que sean en todos los casos, pues uh -huh. la validar a través de las de las plataformas de los artistas sus marcas como condición. Le dicen, no, no, no, yo te lo dono, lo único que yo quiero que tú menciones es tu marca, búscale la, búscale la vuelta y hazme eso. Te lo digo porque hace tiempo yo se lo pregunté eh, en, recuerdo se lo pregunté a un artista en específico, que hizo una donación y él no quería que se supiera, pero eh, la, la empresa, lamentablemente, la persona a la que le dio la ayuda, pues lo expuso, porque él pidió el que se le guardara en anonimato. Hay gente que lo maneja eso muy bien y lo exige, pero hay que recordar que donde hay marcas involucradas, la condición siempre será que se exponga. En el caso de Alexandra Jacut, me parece un poco cruel que la quieran condenar porque desde que ella estaba, estuvo casada con la Lapara, recuerdo muchísimos casos, sobre todo, en, sobre todo en ayuda a niños y a mujeres desvalidas o con problemas de violencia de género, que, le daba, que ellos le daban alguna ayuda y eso se sabía y se compartía en redes sociales, no específicamente por ellos, sino la gente de alrededor que lo hacían saber. Eh, yo siempre he dicho que lo que hace tu mano derecha, que no la sepa la izquierda, y creo que muchos artistas pueden hacer y buscar la manera de, de dar ayuda sin que se sepa porque lamentablemente pagan justo por pecadores, y hay muchísima gente eh. que a buscar view en las redes sociales, hasta un pincho que den, lo exponen. Pero, Pero ya, eso pasa. Con años año de experiencia, uno va manejando ese tipo de información. Eh, eso pasa, Kenny, que lamentablemente el público comienza a exigir. Tú mencionaste a Don Miguelo, eh, sí. que hay, que hizo ayudas antes de la pandemia. Entonces, cuando Don Miguelo hizo, hizo ayuda antes de, de la pandemia, la gente cuando llegó la pandemia se olvidó de esa ayuda la gente se olvidó, la gente lo que dijo fue San Francisco Macorí está pasando por una situación crítica porque Don Miguelo no está aquí? O sea, ¿por qué Don Miguelo no ayuda? tal vez él se sí ayudó y él lo mencionó hace poco pero la gente quiere que, que sirva ¿no crees tú que a veces los artistas algunos lo hacen porque se sienten con esa presión de lo que le hacen de los fanáticos? sí, sí, claro, sin duda alguna y te voy a poner un ejemplo sencillo que no tiene nada que ver con el dar pero sí por la eh, por la situación que eh, tuvimos recientemente en el mes de marzo con las protestas frente a la Plaza de la Bandera. Recuerda sí. que hubo mucha presión mediática contra, eh, cuando se mencionaba muchísima gente, sobre todo los muchachos del género urbano, entonces cuando hicieron, fueron a hacer presencia, lamentablemente quisieran, lamentablemente lo digo, fueron maltratados, fueron abuchados, sin, eh, y te voy a decir una cosa, cosa que me, me pareció horrible. Es decir, porque hay, no queremos tapar el sol con un dedo, pero hubo un grupo que, que lo que hizo fue buscar mention y hacer, y hacer un círculo mediático durante casi dos semanas en eso que estaba sucediendo en la República Dominicana a nivel social y político. Así que por eso yo digo que nosotros como medio de comunicación y como periodistas tenemos que tratar con pinza. Te voy a poner un caso sencillo con San Francisco de Macorís. Todos los martes, Diomari Lamala y la Mala, Está uh -huh. llevando ayuda. Eh, en esta semana llevó y aquí, música y demás. A mí me llegaron unos videos, no por ella, porque ella nunca me ha mandado un video, sino por otras personas que tienen que ver, no con su equipo de trabajo, sino gente que vive en San Francisco, gente que es seguidora de ella. Nosotros, en Telenor publicamos eh, eh, lo que ella hizo junto con Johnny Estrella, sí. ella eh, el trabajo que hicieron y fuimos, nosotros le dimos cobertura a ese gran trabajo, pero aún así a ella también, no sé si tú sabías, aquí han criticado, no a ella, sino porque vieron personas políticas cerca de ella y han dicho que eso ha sido, y vi al senador eh, que lo criticó, o sea que de qué forma, se puede, de qué forma la gente no, la ve general. las ayudas. Exacto, es, es lo que te digo. Mira, mucha gente quizás no sabe que Dios María y la Mala, si el, todos los lunes, de, en un horario establecido, creo que de 12 del mediodía a 2 de la tarde, ella canta en, el, en la zona colonial, en la calle, y le dice a su gente y a sus seguidores a través de las redes sociales que le lleven ayuda. Claro. Eh, no vamos a ocultar que estamos en una situación política sumamente y hay que aprovecharlo y, y, y, y que mucha aprovecharlo. gente se está aprovechando que yo como yo, si, si yo fuera ellas como figuras públicas ok, yo te recibo la ayuda porque toda ayuda cae muy bien y hay gente que lo necesita que la gente lo que tiene que entender pero no permitir que alrededor de ellas eso se vea porque a quienes les afecta de manera directa es al artista. Acuérdate que los artistas son venerados, no importa si tú eres del PRD, de la Fuerza del Pueblo, del PLD, del PRM, son artistas y la gente lo que disfruta es su arte. Por eso siempre he dicho que los artistas tienen que tener cuidado a la hora de exponerse y de decir yo soy de tal o cual bandera política, porque estamos dentro de una sociedad que penosamente como tratábamos ahora recientemente lo del tema y del videoclip de Residente, que mucha gente ha querido condenar por el beso de Ricky Martín con su esposo, eh, tiene también, tiene que cuidar esa parte. ¿Tú me entiendes? Pero, ¿qué, ¿por qué yo toco el tema de Diomari? Porque Diomari no está ayudando a San Francisco de Macorís, porque estamos en una pandemia. Siempre ha llevado ayuda a su gente de su pueblo. Sí, Siempre. Cierto, cierto. Y la gente lo puede ver a través de, su de sus plataformas digitales. Pero es como tú dices, tú mencionabas al principio, hay empresas que, que solicitan que si yo te ayudo, que tú me menciones. Entonces, si ese artista tiene una ayuda también política, es lógico que pueda hacer que lo ponga, porque... Va junto, o sea, va junto, cada persona ayuda de una forma. Ahora, el, el, la persona importante aquí es el intermediador, el que va y lleva las ayudas. Correcto, correcto y sobre todo porque personas como ella, en el caso de Jony, que se ha sumado a Diomari, en el caso del mismo Diomari, de conocen de manera eh, muy personal las necesidades de su pueblo, porque cuando una persona está involucrada en su pueblo, en las necesidades como tú, que conoces lo, el, tu sector, que sabe dónde hay gente que necesitan y programan de necesidad, pues entonces es mucho más fácil cuando tú te identificas con tus raíces, que es lo que le pasa, por ejemplo, hay mucha gente que penosamente no le creyó el llanto de desesperación y de angustia que presentó Nash Lavogar eh, como a la segunda o tercera semana de cuarentena llorando por San Francisco de Macorís la gente la atacó de una manera eh, fuerte en las redes sociales hasta mala actriz le decía mucha gente de San Francisco o no sé si es de San Francisco le decía pero tú nunca has venido aquí al pueblo ni siquiera a recibir reconocimiento tú nunca te has preocupado y después a la semana ella sale toda la semana bailando en TikTok Sí, eh, hubo una confrontación entre Honey y ella sobre ese tema. Sí, y es como te dije, sí. y es como eh, también, también en esa parte, eh, ella no ha salido. Pero, pero también Nada. hay que poner en duda, porque Nash era de las comunicadoras que casi no sale a dar explicaciones, pero se que puede, que puede pensar que ella quizás ha, hecho un, ha dado una ayuda sin tener que exponerlo. Porque exacto no eso te iba a decir pues no se le puede te condenar te a decir, de manera. exacto eso te iba a decir hay personas que tal vez hacen sus ayudas eh, de una forma anónima ah, eh, ¿sí? que, que no le, que ¿Qué no qué le gusta es? que lo mencione o pues hay gente no le gusta exponerse y entonces viene ese, ese, ese a juzgar eh, viene esa persona a juzgar tal vez a esa figura a ese artista y dice mira Tú no has puesto nada porque tú no has recibido nada. Tal vez Nash la está sufriendo por esa misma situación y no solamente Nash la es la única. Hay muchísimas figuras que están sintiendo esa misma presión, que quieren que verlos a ellos eh, publicando una funda de comida o una ayuda o una, una cosita de la boca y eso. Pero y lo que quieren es verlo. Y si no lo ven, entonces te acaban. Entonces ahí es que viene, ahí es que yo a veces lo entiendo a los artistas cuando hacen las publicaciones. Tal vez lo hacen por eso. No sé, no sé cómo tú lo ves. Claro, sí, sí. Es, tenemos es un tema... Es un tema un poquito como delicado, es un tema eh, que tiene muchas aristas y por eso como que quise poner en contexto absolutamente como los diferentes puntos, porque te tenemos en este momento de tanta calamidad, de tanta preocupación en el que todos nos envolvemos. Señores, porque uno paga luz, sí. la, la gente cree todo, si, tú no te imaginas la cantidad de proyectos, todo el mundo paralizado, y con la incertidumbre de que hacia dónde vamos, si vamos a poder, si, si vamos a continuar haciendo lo que hace, lo que amamos hacer, como tú y yo, que es estar a través de los medios mm. de comunicación, porque estamos en un momento en donde el mundo está paralizado, está convulsionado, y sin saber cuál es el norte a seguir. Y, y también te mencionaba, te pongo de ejemplo, por ejemplo, Mozart, Mozart hizo también algunas ayudas antes de empezar la pandemia y también fue criticado. Entonces, esas personas, como tú dices, tienen su, su, hasta empleados pu, empleados o nómina que ellos mismos tienen que analizar cómo van a poder ayudarlo. Porque, un, por Son ejemplo, calientes. yo prefiero, yo siempre lo he dicho, yo prefiero que una empresa ayude a sus empleados eh, con el pago o con lo que puedan en vez de decirse diciendo que voy a ayudar. Entonces, tú ayudas a, de una forma a, a alguien que supuestamente desde afuera, pero tú a tus propios empleados no lo ayudas, entonces eso yo lo critico, o sea, yo no, yo no le encuentro lógica que eso pase o sea, que hay empresas que están haciendo eso porque es, ahí es que yo no estoy de acuerdo con el figureo, ahí es que yo no estoy de acuerdo con ese figureo, Kenny nuestro tiempo terminó, gracias de verdad, mil gracias eh. La gente, creo que este programa todo el mundo lo disfrutó antes de caer, porque ahorita viene el toque de queda a las 5. Usted, por caer preso, preferió ver a los osobrosos de, por vía Telenor. Y viendo a una a una, a una a ella no vamos a poner la madrina de los osobrosos. Así que, ay, ay, que ay, mil, ay. mil gracias. No, gracias a ustedes y a toda la audiencia de Telenor. Eh, nada, yo creo que lo que tenemos que seguir sumándonos, eh, apoyándonos en esta situación y además que la gente siga tomando conciencia, independientemente que en 15 días, eh, entre comillas, podamos regresar a la normalidad tomar todas las precauciones, porque señores, esto no, lo del COVID-19 no es un juego. Y lo digo porque muchos de nosotros no hemos permanecido durante casi dos meses completos en nuestros hogares. Y entonces, eh, y tomando todas las precauciones, entonces es penoso ver cuando la gente, una persona se enferma y hasta puede llegar a fallecer por el descuido y también la malintención de otros. Y nosotros tenemos el deseo de estar con nuestra familia. Yo extraño Totalmente. a mi, a, mi, a mis abuelos. Yo soy leo con mis abuelos. Yo soy débil con ellos. Y con mi mamá casi la veo, veo de lejito. Entonces, si nosotros no estamos cuidando, es bueno que ustedes también se cuiden para cuidar a, a, a sus familiares más vulnerables. Kenny, mil gracias, mil gracias. Gracias a nos ustedes. Nos vemos. Recordarles que ya hoy es, hoy es viernes. Ya o sea, sabes, mañana no hay programa. Así que sábado, <risa> sábado, domingo... Eh, como usted sabe que no hay discoteca ni nada Lo que usted tiene que hacer es Tirarse su Netflix, su musiquita Tranquilo y estar trancado en eh, eh, su casa Bueno, lo que pasa es que yo casi no estoy viendo Netflix Tengo otra aplicación mm. Y cuántas series buenas en Apple sí. TV Ay. Y en Hollywood yeah. Así que yo se las uh, recomiendo también ¿eh? uh, ya, ya ustedes saben Ahí ya, ya Kenny le dio La recomendación Bye bye, nos vemos en lunes. Gracias por todo, bendiciones, bye bye